Estas son las terceras jornadas que realizamos de enseñanza de la lengua portuguesa, jornadas internacionales. Entonces, la palabra internacional nos, nos, nos obliga a convocar a profesores o especialistas, digamos, porque no solo profesores, tenemos doctores, tenemos licenciados, en, por ejemplo, una licenciada en comunicación. Tenemos ahora del Uruguay que, eh, digamos, trabaja con el portugués, con la traducción. También tenemos de Brasil, varios varias representantes de Brasil, de Portugal, que es la, ley, la lectora del Instituto Camões de Portugal, que también es una gran colaboradora. Ella siempre viene y, y, y digamos, cuenta sus experiencias y todo lo que tiene que ver con las metodologías de enseñanza. Eh, digamos Es un espacio de, de enriquecimiento no solo para los alumnos, sino también para los propios docentes. ¿no? También contamos con la presencia de no solo de nuestros propios alumnos, sino también de, de alumnos que vienen de otras localidades, eh, de Entre Ríos, de, de, de, del Chaco, de Misiones. Y, y bueno, entonces se, se establece un... un un buen, digamos, un buen clima de intercambio de todas las experiencias, ¿no es ¿Sí, cierto? Hace tres años que se inició esta colaboración con, con la facultad, eh, entre la facultad y, y, este, y el CAMOIS, el instituto que represento, esta secretaría que yo represento. Y, este, y nuestro trabajo consiste en este, asegurar un conjunto de actividades eh, para difusión de la lengua y de la cultura portuguesa en este caso en la institución, apoyar al profesorado que existe acá, este, estamos este, en tratativas de, de firmar un, un protocolo, un acuerdo este, que haga digamos que esta participación sea continuada a lo largo del tiempo, incluso después de que mi gestión acabe porque mi gestión tiene, tiene un tiempo. Este, estamos también delineando el el proyecto de creación de un curso de posgrado para justamente proseguir estudios este, del portugués eh, más allá de este, la carrera que existe en la facultad que es el profesorado de portugués. Lo que, lo que estamos tratando de hacer no es este, que las personas aprendan el portugués, sino este, formar a los futuros o actuales profesores de portugués eh, que tienen que tener conocimientos más seguros que esos que se aprenden en, una, en la vivencia y la experiencia de, de un país. ¿no? Este, y bueno, lo que se pretende es que haya una formación académica de Profesores y futuros profesores que van a enseñar ahí sí a un público más vasto y que puede inclusivamente enriquecer el aprendizaje del portugués viviendo o visitando o paseando por los países de habla portuguesa, ¿no? que no son solamente este, Portugal, sino Brasil y otros países en África también. Establecer ya es un mecanismo así de, de que todos los años se realiza este intercambio y ya la gente sabe y, y sabe que tiene la oportunidad de, de oír otras voces, de conocer otras personas y eso es, en, digamos, en el campo de la lingüística y de, la, de las lenguas y, en, y, en, y sobre todo en las lenguas extranjeras es fundamental.